Bien, pues en este primer ejemplo lo que vemos es cómo generar o cómo imprimir una frase con los caracteres ordenados en, al revés, vale, de forma que lo que estamos es leyendo una cadena de caracteres por el puerto serie y lo almacenamos en una variable y bueno, pues hacemos aquí con este contador y demás, estamos reinvirtiendo el orden de los caracteres y posicionándolos en una, en una cadena justo en orden inverso. Vale, bueno, pues he subido el código ya a la placa, vamos a acceder aquí al monitor y vamos a hacer un reset, vale, para que escribamos aquí, está esperando a que escribamos una frase y ponemos por ejemplo, hola, ¿cómo estás?, y nos devuelve precisamente al revés, se leería al revés, hola, ¿cómo estás?, pues muchas gracias.